Vale, antes de empezar vamos a hacer una cosa que yo no soy el que lo suele hacer, pero tengo una llave, vale, y una caja clutch de estas. Mm, a ver qué sale, a ver si hay suerte, estoy viendo por aquí cosas y yo qué sé, esta negra está chula, la OVP... Está guay, la M4 está pues una locura, ¿sabes? Entonces, nada, voy a darle a ver qué tal y a ver si conseguimos algo chulo. Estaría bien. Un SG. Un SG, ¿qué es el Tengo? Eh, el rifle auge y ese tengo esta roja y acabo de conseguir esta que está en vale No sé cuál me gusta A ver, este me ha costado más de <coughs> seguro <coughs> Y están nueva Creo que la voy a probar Voy a probar eh... Y a ver, a ver qué tal Bueno, me he abierto una caja <ríe> La verdad es que no soy de abrir caja Bueno Hello hello Hello Eh la verdad es que no sé de abrir caja, tío. No. No me.. No me suele ir eso de abrir caja de Se cae aquí arriba. bueno, eh, no sé, me parece raro abrir, abrir cajas, la verdad, se me hace algo extraño, eh, esta pizza es nueva, voy a probarla, no, no la voy a probar Eh, no lo había probado. A ver, está... Está en... Deshachado o algo así, creo. No sé. Bueno, el color y esas cosas... Me A ver si intentan posear. grenade. Throwing smoke. Con el eh? Mira, mira Eh... Vale. He comprado una... Let's go! It's ¡Granada! ¡Fire! ¡Smoke! ¡Granada! ¿Qué Smoke. Una... <ríe> <ríe> a decir yo? ¡Ah, sí! Eh, este out? Eh, lo había visto yo, dije yo, muy conseguirme uno, pero... Out. Oh. No, me han venido dos, both in low. both, both in no, coño point eso, muy bien Vale, pues nada Move Incentuary out Target out Laying down smoke ¡Eso ¡Vale! ¡Vale! Mi eh, timing es perfecto. Mi mala suerte en timing. Move it, move it. Creo que eso. Está Uh. nice Bastante nice esto, no? Eh comprar una fight No sé, no sé cuál es mejor ¡S3! Para, para esto Vale eh, pues bastante bien, ¿no? 11-1 La verdad es que Que bastante bien me está yendo esto Este hombre tiene buenas skins ¿eh? Me gusta el AVP este que tiene. tiene un AVP nuevo Que es este El AWP Phobos este, que aún no lo he probado con las tonterías ¿Voy a poder probar mi SG? ¡Sí! Bueno No No hay... Hay... Okay. Quiero que te diga Mira, mira, mira muy bien pues bastante bien gg yo oh, no, te, no tengo muy como decir un equipo decir un equipo decir a todos vale no no es algo que yo tenga muy controlado plata 3 sí que plata siempre plata nunca hay plata bros